you mm -hmm. Si quieres ganarte un Amazon Gift Card, con esto puedes comprar lo que sea en Amazon, desde tarjetas de videojuegos, hasta electrónicos. Lo que debes hacer es sencillo, darle like a este video, suscribirte al canal y comentar Me suscribo. Y muy importante, hazlo en los videos que subo en la semana, ya que así tendrás más posibilidades de ganar.